Visita institucional la que ha tenido lugar hoy en la provincia de Guadalajara. Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, se ha desplazado hasta Peralejos de las Truchas. Allí ha querido estar presente en la inauguración de las obras de una carretera, la CM-2106. Además, en este ámbito ha hablado de muchos asuntos de actualidad. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha inaugurado este miércoles la remodelación de la CM2106 de Peralejos de las Truchas a Terzaga, en la provincia de Guadalajara. Los trabajos se han llevado a cabo en 18,5 kilómetros y para ello se han intervenido 3,8 millones de euros. El tramo de carretera en el que se ha actuado discurre desde el puente del Martinete sobre el río Tajo en el punto kilómetro 86, límite de la provincia de Cuenca, hasta la intersección con la carretera comarcal CM 2111, en el punto kilométrico 104, próximo a la localidad de Terzaga. Se trata de una actuación muy demandada por los vecinos de esta localidad, enclavada en pleno Alto Tajo, ya que con esta actuación se repara la carretera que les une con Molina de Aragón, cabecera de comarca, y con la capital de la provincia. Además, este tipo de actuación está muy adaptada a un terreno con un alto valor ecológico por el que atraviesa la carretera, como es el Parque Natural del Alto Tajo. De hecho, no ha sido necesaria la realización de grandes volúmenes de movimientos de tierras y, consecuentemente, se ha minimizado la afección en este entorno rural. Yo lo que le invito a toda la gente que nos pueda ver es que conozca estos pueblos, que conozca este paraíso que tenemos en Castilla-La Mancha. Ese ha sido además el principal objetivo que hemos trazado para toda esta campaña de actuaciones en materia de carretera, porque no solamente es esta carretera el que nos ha eh, costado la inversión 3,8 millones de euros, 9,5 si tenemos en cuenta todas las inversiones que ha hecho el gobierno de Villano García Page en el señorío de Molina y en el Alto Tajo, pero además hemos eh, tomado la decisión en este año de dedicar nuestra campaña de carreteras, que la hacemos en verano porque las condiciones climatológicas es cuando nos permite hacer este tipo de actuaciones, hemos hecho tres intervenciones, tres actuaciones que vienen a potenciar el turismo en una zona como es esta, la de la España vaciada. Porque no solamente es esta carretera... También es la que estamos haciendo desde Rillo de Gallo hasta Corduente, porque también es la de Anquela a Turmiel y porque también eh, va a ser esta la dinámica que tanto en Guadalajara como en el conjunto de la región estamos poniendo en marcha. El dinero que invertimos en carreteras no solamente va al aglomerado, Va a mantener los puestos de trabajo de las excelentes empresas que están llevando a cabo este tipo de actividades. Va a potenciar el turismo y va también a que nuestros pueblos no pierdan la conexión con los grandes centros de referencia de los servicios públicos y del ocio. Esto es apostar por la España vaciada, no con palabras, sino con hechos. Lamento enormemente que el gobierno de España tan solo haya recuperado el 40% de sus servicios de sus trayectos. Estamos muy pendientes y trabajando en colaboración con el Ministerio para que esto se revierta de la manera más pronta posible. Pero si hace falta, como bien venimos haciendo desde el inicio de la autonomía, al menos las personas que, que en, a mí en estos momentos tanto me han enseñado como me acompañan, ...hay que anteponer los intereses de Castilla-La Mancha... ...por encima de cualquier otro interés. El presidente de Castilla-La Mancha en su intervención... ...con los medios de comunicación ha querido también aprovechar... ...para hablar de las últimas noticias nacionales. Mira tú por dónde nos han retrasado cinco días... ...en la toma de un acuerdo que sin embargo me lleva hoy... ...a estar muy contento, estoy contento por el país... ...ya sé que eh, ustedes verán que los que más lo critican... ...son los que más están molestos con que las cosas vayan bien... ...este país es así... Pero yo tengo hoy que felicitar al presidente del Gobierno y al Gobierno de España... ...y agradecer además que haya hecho collera, no con la izquierda ni con la derecha de Europa... ...sino con Merkel, con Sarkozy y con otros muchos que en otras ocasiones eh, han mantenido posiciones diferenciadas. Estoy sinceramente contento de que hayamos conseguido una parte sustancial de lo que buscábamos... ...que es más relevante en Europa porque es la primera vez que Europa... Enseña su alma, aquel alma que nació en el Tratado de Roma y que ha estado oculto, por no decir absolutamente transmutado durante mucho tiempo. Europa ha vuelto a ser eh, aquel origen de sociedad que quiere unirse, que quiere ayudarse, que quiere colaborar, que quiere fabricar oportunidad, que quiere fabricar paz.